Aún sabiendo, conociendo las fuentes responsables, no estuvimos el espacio de leer bien la información, no somos amantes de dar primicias, mucho menos de este tipo tan deprimente. Nos gusta primero conocer la información antes de nosotros comentarla. Porque ya la primicia la da cualquiera. Por un celular te cogen y te dan una primicia. Lo importante es el grado de información que tú tengas a la hora de... De tú comentar sobre esa noticia, que tú edifiques a la gente. Y nuestros medios, pues cumplen, han cumplido muy bien. La vi en Tu Voz RD, la vi también por Alestías, la vi por Telenor, que son medios muy serios, muy serios y muy responsables, que no se prestan a decir una cosa por la otra. Porque hay que analizar muy bien lo que es la fuente de la información, y en esto yo insisto, la fuente de la información en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los elementos más importantes. Porque dependiendo de la fuente, es la credibilidad de lo que se dice. Por tanto, para mí, para mí, es vital saber quién es la fuente y cuál es el grado de credibilidad que tiene para emitir esa opinión. Si es una información, si es una opinión, entonces este, hay que ver la calidad de la persona que emite la opinión. Porque, por ejemplo, hay muchas entes aquí más de 50 cosas que son muy buenas para tales cosas, pero tú no le atribuyes ninguna calidad porque de dónde están las competencias mediante estudio que esa persona puede argumentar para que tú le creas lo que está diciendo. Pero en el caso de ese soldado, de ese policía que murió ayer, es una lástima ver una población que en el día de hoy... Solo lo ha visto como una simple noticia como un simple hecho cuando esto sucede cuando esto sucede se está atentando contra un órgano de dirección del Estado como lo es la Policía Nacional pero detrás de este policía es un ser humano que es su, su uniforme no le cambia la condición social nuestra, al contrario, al contrario. nos debe vincular más a nosotros y sentirlo más cercano, porque es parte de nuestra seguridad, es su misión. Pero nosotros ver una población tan indiferente ante crímenes tan atroces como esto, nos mueve mucho a la preocupación, nos da mucha preocupación porque esa indiferencia es como si estuviésemos justificando el hecho a nivel social. Es decir, un policía, no, un ser humano, y ese ser humano tenía una responsabilidad de ser policía que lejos de restarle a su condición, la potenciaba a favor de él. Pero si hay indiferencia, si hay indiferencia en la población civil, mucho más la hay por parte del Estado, de la dirección del Estado, de las autoridades. En cualquier país del mundo esto sucede, y tengan por seguro que hay una intervención de esa zona completa, completa y aquí vimos que delante de varios policías le dieron una bofetada a un coronel que rodó en el suelo y los policías fueron simples espectadores simples espectadores eso se constituye una falta de respeto a la autoridad que es un tipo de delegación de la propia autoridad que por principio no se delega. No se delega. Entonces, esa indiferencia está justificando el propio hecho. De que mañana, al no haber una respuesta agresiva a un hecho tan abominable, cualquier otro puede intentarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero entonces vemos a esa misma gente que lo dirigen, que es el Ministerio de Interior y Policía, definiendo políticas para endurecer el porte y tenencia de armas de fuego, que es muy válido siempre y cuando hubiese medidas drásticas en contra de lo, aquellos que tienen las armas ilegales que si aquí se hiciera un estudio, que si aquí se llevaran estadísticas, este es un país con una superestadística, estadística, tenga por seguro que más del 70% de los crímenes que se cometen hay envuelto armas ilegales, incluyendo armas ilegales en manos de las propias autoridades. Porque vamos a estar claros, recuérdense a los militares que hay envuelto, en Santiago, en la oficina de Abel Martínez, los fusiles, las armas que habían, ¿a quién cargadas? Señores, pero aquí como yo tengo el pelo bueno, se piensa que yo soy indio, que no pueden cambiar este, el oro por el pejito. Entonces, <risa> pero pelo muertecito, ¿tú? tú dices, no, soy un indio. ¿eh? No, señores, no. La población dominicana hace tiempo que dejó de ser un indio. Y nos siguen todavía cambiando el oro por espejito, aunque no seamos indios, porque ya lo que somos es pendejo, Desgraciadamente, ese hijo del pueblo que murió ahí, ya mañana no tiene a nadie quien le recuerde. Y es solo un hecho más. Ahorita le ponen el nombre y el apellido de un delincuente que, pein Rojo, ah, Déjame estar haciendo seña y que no te la voy a coger la seña. No te la voy a coger porque te lo fresco. Que esté en rojo, ¿verdad? En el listado, en rojo. Y entonces, en un intercambio de disparos, matan a ese delincuente. ¿Y los otros qué? ¿Y el nido de delincuente qué? La maquinaria de delincuente que se mueve en los alrededores qué? Señores, no es jugando lo que nosotros decimos en este spot. La delincuencia es una industria que beneficia a los que están llamados a perseguirla. No es de juego que nosotros decimos esto. Y nosotros sabemos muy bien por qué lo decimos. Porque eso está muy bien analizado y muy bien ponderado. Dispuestos a ser debatido. Porque es lo que hemos vivido. Es lo que hemos vivido en carne propia. Aquí, como dice mi amigo Isidro Martínez, un delincuente comete un delito y se gana 5 millones de pesos porque ese delincuente sabe que con medio millón resuelve su problema. Entonces, mientras la delincuencia sea negocio, tendremos muchos delincuentes. Pero si el delito quebrara a quien lo ejecuta y usted tiene 50 millones y el pago del delito le saliera por 80 millones... No hay manera de que usted lo vea como negocio, porque usted va a perder y nadie, nadie apuesta para perder. Y esto fue una tesis que desarrolló un abogado de los Estados Unidos muy importante, que Isidro Martínez, vamos a hacer comunicación en, la, en los próximos días, ya será la próxima semana, si Dios quiere con él, para analizar esa tesis que es bastante interesante bastante importante. Nosotros vamos a comunicarnos, y si Dios quiere, mañana con Isidro Martínez, para, para un, sí, con Isidro Martínez, ex fiscal, para abordarlo sobre ese tema. Porque no podemos seguir viviendo de manera indiferente ante la cruda realidad de hoy ver caer uno y mañana ver caer el otro y pasado el otro y traspasado el otro, sin saber en qué momento la desgracia toca nuestra puerta. No lo sabemos. Porque si a ese policía que iba armado, lo mataron, a otro ciudadano común y corriente, le puede pasar lo mismo. Y las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís, ¿cuál fue el pronunciamiento en el día de hoy? Yo no estaba aquí, ¿hubo algún pronunciamiento? ¿Escuchaste algo? ¿Qué pasa con las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís cuando matan a un hijo del pueblo que por demás es policía, que por demás es una autoridad? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el valor de ese policía? ¿Dónde está el respeto a ese principio de autoridad que representa el llevar una insignia? ¿Dónde está esas fuerzas vivas que actúan de manera indiferente ante hechos de esta naturaleza, son cómplices de una u otra manera, como somos cómplices nosotros si callamos este tipo de hechos, si no rechazamos este tipo de hechos, si no fijamos posiciones ante este tipo de hechos. Yo creo que ya basta, que ya es hora de que San Francisco de Macorís deje de ser terreno de nadie señores aquí hubieron dos hechos ahí en un sector en el Capacito y San Martín ¿tú los recuerdas? cuatro muertos incluyendo un joven sumamente valioso en San Francisco como no era el viejito una estrella ese niño ¿qué culpa tenía y cuál fue la respuesta de las autoridades a ese hecho fue con la misma intensidad no lo fue, no lo fue, y esa indiferencia nos hace cómplice. Mañana es a cualquiera de nosotros que la desgracia puede tocar la puerta. Pero en el Estado no se puede seguir volando chichigua, y mucho menos en invierno. No podemos seguir distraídos ni mirando hacia otro lado porque esa distracción es peligrosa. Los senadores y diputados de la República Dominicana, y que me excusen mis amigos congresistas, que los quiero, los respeto, los valoro, tengo gran estima, pero es en ello que recae la mayor responsabilidad. Aquí demandamos de leyes más drásticas en contra de la posesión de armas ilegales. Que a todo aquel que sea apresado con un arma ilegal Hizo facto inmediatamente ese individuo tenga 20 años de prisión y que esa arma sea investigada. Y que si esa arma tiene delitos pendientes o está limada, pues ese ciudadano entonces sepa que va a ahorrar penas mayores de los 20 años. Pero aquí te agarran con un arma ilegal y usted le paga una fianza y yo te va suelto. Ah, pero entonces para Wilson renovar su permiso es una tragedia que tiene que pasar por el examen de toxicología que no nos oponemos, de antidoping que no nos oponemos, pero por encima de eso tenemos que demostrar